Nos vemos a Living porque ya estamos listos para darle la bienvenida a Walter Formica. Él es director de Veralia, así que lo recibimos con un fuerte aplauso, Hola, Walter. Walter. Buen día. Hola, estás, buen día, Walter? ¿cómo están? Un gusto saludarte, muy bien. Bueno, para los que no conocen Veralia, les vamos a contar que es el, la principal proveedora de envases de vidrio para la industria del vino y del aceite de oliva, uh -huh. las más importantes aquí en nuestra provincia, que trabajan también con un importante programa de reciclado y es sobre eso que vamos a charlar hoy, Walter. Así es, bueno primero que nada muchas gracias por darnos este espacio, muchas gracias a ustedes, al canal y bueno un muy, un muy buen día para ustedes y toda la audiencia también. Un placer. Eh, sí, estamos realmente muy, muy contentos porque como ustedes lo, lo están indicando ahí en la pantalla, un programa de reciclado que nosotros iniciamos hace 10 años como una cosa así, más bien testimonial, fue en el 2012 me acuerdo, cuando nos unimos con bodegas de Argentina en aquel momento y lo que buscamos era dar una, una idea de, para el Día del Medio Ambiente, que es el uh -huh. 5 de junio, dijimos, bueno, pongamos dos contenedores en algún lado para que la gente testimonialmente lleve su botella Después que tuvo tanto éxito que yo dije después, y bueno, pero ¿por qué no lo continuamos? Y así inició tímidamente y, y realmente, como digo, de manera testimonial, bueno, eso que fue testimonial Hoy se ha convertido en más de 40 contenedores bueno. eh, de sus pequeñitos que son campanas que están distribuidos en todo Mendoza. Y bueno, y, y también se ha de, con, después con el tiempo pensamos, bueno, ¿cómo podemos ayudar? Y bueno, logramos una especie de, de colaboración con la, con la fundación del Hospital Noti, todo lo que recaudamos en, en vidrio. Eh, va a parar como beneficio a la fundación del Hospital Noti, que está construyendo su centro de rehabilitación muy bien. para los, nuestros niños. Así que realmente muy contentos, 10 años, y, y con muy buenas posibilidades de seguir creciendo en esto. ¿no? Excelente, es sí, que bien, claro, es porque uno se puede comprometer, ¿no?, desde la individualidad, si se quiere, para aportar su granito de arena con el medio ambiente, pero es fundamental que las diferentes empresas, no, bueno, incluso el Estado se involucren en esta problemática. Entonces, bueno, sumamente responsable lo que está haciendo Veralia y como nos contabas, Walter, de, de triple impacto, podríamos decir, porque no solo tiene su tal lista cual. solidaria para colaborar con el NOTI, también con tal el cual. medio ambiente, es sumamente completa esta idea. Sí, sí, tal cual, tal cual, es totalmente bueno. Nosotros tenemos en el... En el... En el grupo, como lema, un, imaginemos el vidrio para un futuro sustentable. Uh -huh. Y entonces, eh, digamos, este Veralia es un grupo a nivel mundial, es una multinacional que aquí, en Mendoza, que aquí en Argentina está instalada en Mendoza. Uh -huh. Y nosotros colaboramos con esta acción que se llama Vidrio, una acción transparente. Y para festejar estos 10 años... Que para que ustedes se den una idea, en estos 10 años con el aporte de todos los mendocinos, hemos logrado juntar 810.000 kilogramos de vidrio. Okay. Repito, 810.000 kilogramos de vidrio. Y esto sí. que traducido en dinero, eh, nos ha permitido donar a todos los mendocinos, porque lo único que hacemos nosotros es ser el medio receptor, para que después de esta colaboración llegue, como decía, a la fundación del Hospital Nauti, que está uh -huh. construyendo su centro de rehabilitación. Bien. Y esto nos ha permitido donar a través de todos estos años 1.200.000 pesos. Así gracias, que realmente felices. Es re y entonces, como para festejarse nos ocurrió esta idea, porque bueno, son 10 años, y, uh -huh. y como digo, un programa que sigue creciendo, se sigue extendiendo, y se nos ocurrió esta idea de hacer un lanzamiento de de bueno, de convocarlo a los mendocinos que son muy solidarios y siempre uh -huh. responden y sobre todo cuando está de por medio la salud de nuestros niños eh, en hacer una juntada, digamos, una jornada uh -huh. el sábado 2 de julio de 10 y media a 1 a 13.30 de 10 y media de la mañana a 13.30 en la playa de estacionamiento de La Barraca uh -huh. ¿En qué consiste? Consiste en que cada uno que lleve 10 envases eh, le vamos a canjear esos 10 envases por una entrada de cine ahí en la barraca. Ay, ¡Qué bueno. buenísimo! Y nos vamos a ver la de, la de Buzz Lightyear. ¡Claro! algún estreno! <ríe> ¡Me encanta! Sí, seguro, hay que aprovecharlo. totalmente En realidad, la idea es, como digo, movilizar la solidaridad de los mendocinos, uh -huh. que, que es mucha y que siempre responden. Y bueno, eh, lleven todos los envases que quieran, obviamente por una cuestión de participación, Vamos a dar hasta dos entradas por persona, pero uh -huh. si, si llevan más de 20 envases para, para digamos, obtener las dos entradas, con 20 alcanza, pero si llevan mal, mucho mejor, Bien. porque eso significa más ayuda para el hospital, para la fundación del hospital Noti Y para nuestros niños. Walter, recién decías, 10 años. ¿Cómo ha sido este camino? ¿Fue difícil? ¿La gente se fue sumando? ¿Costó concientizar? ¿Cómo harías el balance de estos últimos años? Es muy buena la pregunta y te la agradezco. Mirá, yo, yo diría que fue algo que primero nos fuimos concientizando nosotros. Yo el primero, como dije, esto uh -huh. nació de una manera testimonial y como vi que había tenido en aquel momento tan buena repercusión, eh, empezamos a trabajar lentamente y sin eh, seguimos concientizando. Yo creo que todavía no hemos logrado eh, la concientización que por lo menos deseamos los que uh -huh. estamos comprometidos, como decían recién, personalmente con el medio ambiente es decir, uh -huh. así que vamos paulatinamente concientizando y estas acciones que seguimos haciendo son para concientizar de hecho, Bien. es verdad que mucha gente ya eh, tiene la cultura del reciclado y por eso uh -huh. es que todos nuestros contenedores están ubicados en, en, en muchos barrios privados, están en, en también en, en muchas empresas. Son esos que en mostrábamos ahí en la imagen, Ajá. esos bien grandotes, claro. ¿no? están a la vista. Tal cual, esa, ahí está, esos son. Eso, esos. En mi barrio está. Esos son las campanitas. Y hay muchas bodegas también que ellos podrían recuperar dinero vendiendo ese vidrio roto, pero en lugar de, claro. de venderlo, lo que han decidido también, hay una decena de bodegas que han decidido donarlo. ese Bueno, muy bien. Así que nos lo entregan a nosotros y nosotros, como digo, somos el medio que le permite a la Fundación Noti eh, obtener algunos recursos para poder seguir con su tarea tan titánica que hacen de construcción, de, no solamente de construcción del centro, sino también de atención a todos los niños carenciados, de alojamiento, uh -huh. de, de escuelas de verano, en fin. Excelente. Así bueno. que realmente este camino, para retomar tu pregunta, ha sido paulatino y sigue siendo también un objetivo de seguir creciendo en la concientización para que mucha gente se sume. Por supuesto, es la invitación, es la idea de este espacio, concientizar que cada vez más mendocinos puedan sumarse y, y está bueno este incentivo, por ¿no? ir a aportar con esas botellas de vidrio que hemos estado guardando y no tirarlas a la basura, sino cambiarlas, eh, en este caso por entradas al cine. Uh -huh. muy, muy bonita la propuesta. Walter, gracias por... El... Sí, como decía es decir, simplemente agrego una cosa más, una botella de vidrio que se tira a la basura va a parar a un, a un depósito, uh -huh. va a, a un soterramiento, es decir, se entierra. Uh -huh. Y no está muy claro, pero las estadísticas, y hay algunos estudios que dicen que tarda más de 4.000 años en degradarse, mientras que lo que es basura para la gente, para nosotros es insumo, porque uh -huh. ese vidrio... Lo rompemos, lo molemos, y como el vidrio es el único material que es infinitamente reciclable, ¿eh? de la misma botella que nos traen o, o, o colocan dentro de un contenedor, obtenemos una nueva botella. Y eso también significa menor contaminación ambiental. Así que es de, de triple impacto por todos lados, por donde lo miremos. Y además ayudamos a nuestros niños. Y a nuestro niño que más necesitan. Así que, cuanto mejor. Excelente. Y Seguro desde que ya, sí. muchas gracias a todos los que se, se unen y nuevamente gracias a ustedes por darnos este espacio. Felicitaciones, Walter, por el trabajo que hacen y gracias por acercarnos tu testimonio para poder conocerlo un poquito más y acercarlo también a, a los mendocinos claro para concientizar. Sí. Beso grande y que Walter. sea con todos los éxitos gracias, de la campaña de sábado. Y los esperamos a todos los mendocinos entonces. Dale. claro que sí. El sábado primero de julio, Dale, el 2 de julio, pero, Gracias. Ahí chau, chau. chau, chau. Todos más que invitados.